3, 2, 1, ¡para qué vivir! ¡Woo! ¡Woo! ¡Woo! ¡Woo! ¡Yeah! ¡Feliz 2021! Hoy voy a esta cascada tan preciosa, espero que se me escuche algo porque es bastante, bastante fuerte. Y bueno, esta mañana hemos estado haciendo el fútbol y bueno, tirándonos nos el por con la muralla de Ávila Y hoy lo que nos decía para empezar el año, porque ya estamos en el día 1 de enero eh, de 2021, para empezarlo bien era tirarme al agua con nieve alrededor ahora veréis que aquí donde nos vamos a tirar, es una piscina porque aquí tiene mucha falta el agua y tampoco cubre pues nos vamos a tirar y tiene hasta hielo y todo, así que bueno y nada, deciros que espero que este 2021 se presente mucho mejor que nos superemos porque el 2020 pues fue un poco duro, muy extraño para todos pero yo creo que el 2021 va a ser mucho mejor y nos vamos a superar Aquí ha nevado, estamos en Ávila y este es el típico sitio donde nos tiramos con el trineo. Aquí tengo mi trineo, así que espero llegar a tiempo para llevar los regalos antes del de 6 de enero. Me estoy congelando, pero estamos a 1 de enero y yo creo que es una buena manera de empezar el año, así que vamos a tirarnos aquí con el trajecito de papá Noel. Uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, ¡Ahora! ¡Ah! sí. Vale, <risa> no ha salido un demonio, eso está bien <risa> bueno, pues hemos preparado las cosas para cuando salga de, del agua, pues poderme vestir Así que nada, vamos a salir pitando por aquí Bueno, pues esta va a ser la donde sí. nos vamos a tirar Como veis por allí, todo eso de ahí es hielo Así que... frío hace Vamos, un poco por esto bueno, se puede coger porque está granizado No, es, no está así de hecho bloque, bloque de hielo Pero es más bien un granizado Y lo suyo es saltar desde aquí arriba Hasta allí Correr y tirar para, para la ropa A ver qué tal Bueno, pues nada, así me despido yo de este año Y esperemos que 2021 venga bastante bien Y vamos a morirnos de ejercicio. 3, 2, 1 ¡Aquí qué vida! Whoop, whoop, Woo! Woo! Woo! pies, pero la verdad es que ha sido una experiencia bastante guay por un momento no me sentía el cuerpo para nada es un shock pero increíble en el que te quedas casi paralizado y lo único que quieres es correr para coger algo de calor y lo mismo, los pies es que no los sientes para nada pero bueno, como estábamos preparados y tenemos ropa y todo pues ya casi estoy entrando en calor ahora si acaso pues hago un poquito de ejercicio por aquí y ya recupero el calor corporal que he perdido en unos segundos porque es que, la verdad es que ha sido profundo, ha sido hasta la cabeza, ¿sabes? no ha sido, dices, ah bueno, están metiendo los piedritos, están... no, no, ha sido hasta la cabeza y con un traje del Primac, de estos que, que son de franera que, que pesan un montonazo y además te, te coge todo el agua es decir, no es meterte, salirte y ya te quedas seco, no, no es que tienes que correr con un traje que pesa un montón y que está mojado y congelado Vale, bueno, más o menos para que os hagáis una idea de lo que pesa esto Pues bueno, pesa bastante Y está súper chorreando De agua congelada Así que nada, yo me alegro de haber hecho este primer reto de este año esperemos que este año prepare muchas sorpresas Y que consigamos todos los retos que nos propongamos Y lo mismo digo a vosotros Que este año os vaya genial y que consigáis todos los retos que que os propongáis, así que nada, nos vemos en el próximo vídeo, hasta luego.